Mi nombre es Dimas Ovi, Más conocido como Dimas SoulBee Music. Mi nombre de pila es Dimas Antonio Lascuaga Vergara. Eh, soy nacido en la ciudad de Barranquilla, en el barrio Las Nieves. Eh, me crié como DJ. Comencé en las tardeadas, en las fiestas, mezclando un poco con alguna gente que influyó en mí. Luego conocí la producción musical pues tuvimos la oportunidad de conocer varios estudios donde podríamos hacer realidad nuestras maquetas, nuestra música y nos dedicamos a esto desde ese momento. Eh, lo que yo hago básicamente con el Coco Loops ha venido surgiendo desde abajo. Lo que hemos hecho es combinar un poco las baterías del Danzal, del Modo, del Montbatons, con sonidos electrónicos. Bueno, las herramientas que yo uso para la producción musical y para los ritmos que yo hago eh, son entre el nivel semiprofesional y profesional. Conocimos los pianos MIDI y estuvieron aportando un poco en la facilidad de hacer los instrumentales el primer piano MIDI que conocí fue un M-Audio eh, de 49 teclas. Nos costó aproximadamente 300 mil pesos. Lo compró un amigo, un viejo amigo, Dula 6. Fue el primer piano que estuvimos utilizando, el primer piano MIDI para hacer las pistas. A partir de ahí hemos conocido muchas otras cosas como el MPC, el Alka y MIDI, el de 49 teclas de Alexis y otras herramientas que nos han servido. If have time for gap, then make over back off in a get to dope fast fast. Wait till your face until my machine brings up. Boss me come sit till you have no head back. Me don't both have to do if time vig Then make a card off in the go get to do fast, fast. Wait till your face until my machine breeze. Bueno, espero que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las plataformas. Por ahí voy a estar dejando un pack de librerías nuevas que podrán estar descargando full gratis para que puedan hacer sus pistas, sus ritmos. Este es Dimas de Music desde LF Studio. Vamos.